Otro día más que llega la hora de comer Y como de costumbre no hubo nada que traer Permiso pido yo a la profesora Para poder bajar El nudo casi se me garganta ahora Porque esto tiene que pasar Mi plato tendré que guardar A pesar yo lo tuve que revisar Jamás pensé que esto me fuera a pasar Jamás pensé que esto me fuera a pasar Y esto nunca pasará Si no cambiamos primero nuestra forma de pensar